Eh chicos, yo ir al baño ya Hola tiempo sin verlo ¿Con quién viniste? Hola, Verónimo. ¿Qué más? Con nadie en particular, Juli. quedamos muy contentos que celebramos. Imagínate que Juli se nos casa. Hoy nos dio la noticia. Juli, por fin. ¿Cuándo viniste? Volví hace poco, pero después les cuento. Me están esperando. Chao. Mm, me parece que alguien volvió con el ronco y las patas. Bueno, y todo lo que se sufrió ya ¿Cómo se le ocurre venir? Desgraciado. Bueno, bueno, ¿esto es un funeral o una celebración? Juli, vamos que yo invito a la primera ronda. ¿Vos? Hola, me das cuatro copas por favor. Y entonces, Juli, muy feliz viendo con mi primo. Ya me contó que ya han dos años viendo juntos. Sí, vivir con él es súper, súper rico, pero ya más perfecto. Ay, yo a mis papás y todo, pero pues ya, ya necesitaba independizarme. A veces los extraño, pero ya era hora en realidad. Claro, yo digo eso. Y más cuando o sea, te vas de casa, puedes ser tú mismo, eres libre, no. Entonces me imagino que ya has vivido muchas cosas como para quererte casar tan joven. No, yo le, pues, es que lo que tenemos para y yo es tan lindo. Pues vivimos cosas hermosas y no me parece necesario como que vivirlo todo como para sentirse libre, no. Vamos. Gracias. Gracias. Yo soy lo que dibujo, porque ilustrando puedo ser yo misma. Me siento, no sé, libre. A mis papás nunca les gustó que dibujara, pero en cambio a Federico le encanta. Él siempre ha estado para apoyarme. Samu es mi alma gemela. Compartimos lo que pensamos, sentimos y nos entendemos a la perfección. Basta con una sola mirada para decirnos todo. En cambio Ricky es mi polo a tierra. No le tiembla la voz para hacerme caer en cuenta de los errores que cometo. Igualmente es una parte fundamental en mi vida. ¿Has visto a Ricardo? ¡Ay, Samuño! Además que se aburrió y se fue para alguna parte, pero no baila. Bueno, pues sí, salud, mis amores.